Hola, les doy la bienvenida al canal de YouTube de WI. En este video tenemos para ustedes una entrevista que les hicimos a Natalia y Daniela de la Fundación Potencialízate sobre autismo o trastorno del espectro autista. Vamos a verla. ¿Qué es el autismo? Es una condición de neurodesarrollo que se hace presente en la infancia y acompaña a la persona durante toda la vida. Como su nombre lo indica, al ser un espectro puede variar en cada persona. Nosotros nunca vamos a encontrar una persona con autismo, con los mismos rasgos o con las mismas necesidades. ¿Deberíamos decir autismo o trastorno del espectro autista? Autismo es la condición como tal, pero pertenece a un trastorno de espectro supremamente amplio. En realidad deberíamos decir trastorno del espectro autista. Porque nosotros como humanidad asociamos como que el autismo solamente de personas muy brillantes, entonces asociamos como ah, nos dicen a Leo Messi tiene autismo, eh, Beethoven tenía autismo, entonces eh, asumimos como humanidad que el trastorno del espectro autista caracteriza a personas supremamente brillantes y no, no, no, no podríamos caer como en esa idealización. Es un tema de lenguaje más que todo. Entonces, eh, algunas personas lo entienden como trastorno. Otras personas lo entienden como el autismo. Todavía existen muchos mitos frente a cómo debemos nosotros de, de mencionar la, la condición. A nosotros nos gusta eh, usar el, el término condición porque está más ligado a entender que es algo que va a acompañar a esa persona por el resto de su vida. Si yo te dijera eh, es una enfermedad del desarrollo. Tú inmediatamente piensas que es algo que se va a curar, ¿sí? Y aquí es donde entra ese, esa parte importante y es que el autismo no se cura. ¿Cuáles son algunas de las habilidades que pueden tener las personas con trastorno del espectro autista? Algunas habilidades y fortalezas que pueden presentar algunas personas con autismo, las hemos evidenciado desde la, de desde la determinación a la hora de hacer las cosas que los motivan, son creativos, eh, la mayoría de sus intereses están ligados como a cosas que les gustan, tenemos población que les gusta mucho los dinosaurios, población que les gusta la música, población a que les gusta el dibujo. Al ser un espectro, como les decía en el inicio, puede variar esos intereses. Eh, muchas de las personas con autismo se les muestran una habilidad en el dominio de, las, de los idiomas y las matemáticas. Eh, les gusta mucho tener como la certeza de seguir las reglas y las normas. O sea, a veces nosotros escuchamos es que él no hace caso, es que es voluntarioso, pero eh, nos hemos dado cuenta que la mayoría de, de personas dentro del espectro autista eh, les gusta seguir las reglas y cumplir las normas en cualquier contexto en el que estén. Adicionalmente podemos... Eh, Pensar que, que esos intereses que ellos tienen son las fortalezas que nosotros como Fundación Potencialista, eh, es la, las que trabajamos a diario. Nosotros desde esas potenciales y de esas habilidades eh, cogemos de qué forma nosotros podemos acompañar ese proceso de esa familia, no solo centrándonos en el diagnóstico y en las, en las terapias, sino también mirando de alguna forma cómo hacer atractivo ese proceso para todas las familias. En general, ¿qué retos pueden tener las personas con trastorno del espectro autista? Eh, me he dado cuenta de, de algunos retos como generales dentro de la población. Uno es el área social, las dificultades que ellos pueden tener para relacionarse con los otros. Eh, presentamos un, un reto en la parte sensorial porque pues eh, tenemos o Personas que son muy sensibles a ciertos estímulos o las personas que, que realmente eh, pueden presentar eh, dificultades a nivel táctil o dificultades en el tema sensorial, más desde el tacto, desde el, las texturas de pronto más eh, en el momento como de... de alimentos, como de la aversión a ciertos alimentos, entonces ahí se ve como implicada esa parte sensorial y ya el área comunicativa también se ve afectada, por eso estas personas necesitan de apoyos visuales y estrategias eh, dentro de los contextos para poderse comunicar de una manera asertiva y nosotros comprender qué es lo que nos quieren expresar. Es cierto que las personas con autismo pueden estudiar y trabajar Sí, es verdad por eso es necesario que los niños y niñas desde la infancia reciban todas las terapias y las adecuaciones necesarias dentro de todos los ámbitos. Eh, si bien es claro que hay eh, autismos y chicos o chicas con autismo muy brillantes que pueden tener capacidades excepcionales para estar en cualquier trabajo, también es verdad que hay otro tipo de autismo que no significa que sea menor o que tenga menos capacidad, sino que podrá desempeñarse en ámbitos laborales eh, cotidianos. ¿Qué características comunes pueden tener las personas con autismo? Hay algunos característicos, pero no significa que todos los rasgos sean iguales. Eh, hay algunos movimientos estereotipados, que es como hacer eh, aleteo de mariposa, algunos niños que no hablan, que tienen dificultades sensoriales, que cuando se presentan a estímulos muy fuertes de ruido, de olores, pierden la calma, que tienen... Eh, preferencia por algunas actividades, por los dinosaurios como lo decía Daniela, algunos que tienen problemas eh, de aprendizaje, otros que son supremamente brillantes, entonces podríamos hablar que hay una cantidad de características, pero que no significa que esas características las tengan todos los chicos de, de, dentro del espectro, porque como lo hemos dicho, es un espectro supremamente amplio, entonces, eh, tenemos claro de que hay algunas características, pero que no siempre van a significar que las tengan todos dentro del espectro. ¿Cómo es el tratamiento o manejo? Son las terapias integrales. Y aquí pues es muy, muy importante hacer pues, como el énfasis en la parte integral, porque integral requiere eh, terapias sensoriales, terapias ocupacionales. Eh, todo lo que eso requiere, no podríamos decir que un niño con el trastorno del espectro autista solamente necesita terapia sensorial, no necesita fonoaudiología, neurología, psiquiatría, terapia ocupacional, psicología, que se apoye dentro de todas las áreas, porque eso es muy importante, porque dentro del trastorno del espectro autista se debe trabajar en todos los campos, por eso es muy importante evaluar por áreas, necesitamos muchas veces gastroenterólogos, porque hay muchos que tienen problemas del metabolismo, entonces, digamos que eso sería muy importante dentro eh, de, la, de la formación de una persona dentro del espectro autista, acceder a todas las terapias de tipo integral, pero de tipo integral por áreas área, no solo en neurodesarrollo, sino por todas las áreas en las que se afectaban los chicos y chicas. El tratamiento exitoso depende de la comunicación que las familias tienen con estos profesionales externos. Siempre las familias deben buscar que, eh, tener conocimiento frente a lo que se está haciendo en estas terapias para que ellos desde casa puedan apoyar y tener un mejor proceso que sea significativo en el cambio que se pueda evidenciar en la persona. ¿Qué podemos hacer como sociedad para comprender y respetar a las personas con autismo? De verdad que es una pregunta muy importante, porque por eso es que hemos trabajado todos los días para que el autismo debe de ser algo nombrado, pero no visible. Precisamente como sociedad debemos entender lo que es el autismo, adentrarnos dentro del diagnóstico, entender que no es una enfermedad, eh, que es una condición, como lo explicaba ahorita Daniela, y que una persona con autismo puede ser vinculada dentro de todos los campos y que necesita adecuación, porque hablamos de que el autismo es un espectro supremamente amplio y que no hay un autista similar a otro, entonces no podemos tratar a todos los autistas de la misma manera, por eso es muy importante que se hagan adecuaciones en todas las áreas y que como sociedad podamos aprender a conocer las personas desde sus habilidades, no solamente que tiene un diagnóstico que lo caracteriza, sino que es un ser humano con una cantidad de cosas. Lo más importante es eh, alejarse de todos los mitos que escuchamos del autismo, como que son groseros, como que son malcriados, eh, que son manipuladores, que es lo que más se escucha, sino entender que esa persona tiene una condición y una condición a la que se tiene que enfrentar todos los días, estímulos sensoriales. Entonces, ante todo la empatía, conocer sobre el diagnóstico y tratar de conocer bien a esa persona para entender cuáles son sus intereses. ¿Cómo podemos ayudar desde casa? Algo muy importante siempre y, es, y, es, y se los mencionamos a las familias es la anticipación. que es la anticipación? Decirle al niño qué es lo que va a pasar, cómo va a ser tu día. ¿Qué cosas vas a encontrar en el colegio? Eh, ¿Quiénes van a ser tus compañeros? Eh, ¿Cuál va a ser tu profesora? Hoy vamos a hacer un paseo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, algo muy importante que sí o sí debe existir en cualquier contexto es la anticipación del día y normalmente se pueden hacer... Eh, Ajustes en cuanto a agendas visuales, qué son las agendas visuales, utilizar recursos eh, que indiquen el paso a paso de la actividad. Eh, existen unas páginas ya eh, donde es de fácil acceso, por ejemplo, a Las familias pueden descargar gratuitamente pictogramas que les van a les van a servir para generar eh, en casa esas agendas visuales y apoyar pues, en ese proceso de organización y anticipación del día. Adicionalmente, eh, siempre les decimos que los niños van a pasar por situaciones de crisis ansiosa eh, y algo muy importante que desde casa se debe hacer es aprender a identificar qué nos quiere decir ese ni el niño con esa, esa respuesta que está dando frente a determinado comportamiento o conducta. Normalmente cuando existen las crisis eh, los niños nos están diciendo algo me está pasando, me estoy sintiendo mal, estoy triste, eh, algo en el ambiente me está estresando, un ruido, eh, llega una persona desconocida y lo cogió por sorpresa, eh, las personas dentro del espectro autista no entienden la sorpresa como nosotros, por eso es la importancia de nosotros siempre anticipar ese tipo de cosas, nos ha pasado que llega Navidad y le van a entregar un regalo, eh, le entregan el regalo y el niño entra en crisis, pero no fue por el regalo, sino la expectativa y lo que le estaba generando el hecho de abrir el regalo, entonces nosotros le decimos a las familias anticipemos y digámosle qué es. No esperemos al momento de, de, de la medianoche entregarle el regalo, sino anticipemos y digámosle vas a recibir este regalo y te lo va a dar tal persona. En, a eso digamos que me refiero cuando eh, queremos revisar que va a pasar una, una crisis o va a pasar una situación, siempre aprendamos a revisar qué nos está comunicando el niño con ese actuar de eh, tercer, tercera parte que me parece importante es conocer el perfil sensorial, como lo decía Natalia, eh, podemos eh, tener niños que son sensibles a los ruidos, sensibles al tacto, sensibles a ciertas texturas al momento de ingerir alimentos, entonces ese perfil sensorial nos lo puede dar eh, un terapeuta ocupacional o alguien eh, con experiencia en, en el abordaje de la parte sensorial. Y ya para terminar, y si, si hacemos esta invitación, es que las familias busquen redes de apoyo en sus lugares donde estén, que puedan encontrar familias de otras partes donde ellos puedan expresar sus sentimientos, donde puedan hacer preguntas frente a ciertas situaciones que, que digamos, pueden ser iguales pero como es un espectro pueden cambiar, pero realmente el tener el contacto con otra persona que pudo haber pasado por esta situación y que les pueda dar como una guía, eso les ayuda mucho para las familias disminuir como sus niveles de estrés y ansiedad que pueden salir después del diagnóstico. Siempre es muy importante conocer como la condición del niño y conocer el niño como persona, cuáles son sus intereses, cuáles son sus falencias y de ahí hacer unas adecuaciones para que los niños eh, no entren como en crisis constante. Eso es como muy importante, que se hagan adecuaciones necesarias eh, respecto a cómo es el niño. Por eso es tan importante aclarar que no todos los niños dentro del trastorno del espectro autista eh, pertenecen al mismo grupo de condiciones. Entonces, con todos no podríamos trabajar lo mismo o con todos no podríamos eh, trabajar eh, sensorialmente de la misma manera. Eh, a algunos eh, les funciona muchísimo la anticipación, a otros... Eh, les funcionaría muchísimo eh, aprender a hacer aplausos de otra manera, por ejemplo, esta semana conocí una profe que no aplaudía porque niños alteraban mucho, y no a los niños que hacían así, eh, a otros no les afectan los ruidos, entonces es muy importante conocer como las eh, falencias y fortalezas del niño para dentro de eso, hacer eh, adaptaciones necesarias. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista. El siguiente mes estaremos compartiendo un video sobre mitos con relación al trastorno del espectro autista. No se lo pierdan, nos vemos en ese video.